No tenemos más remedio que tener fuerza porque nos estáis transmitiendo muchísima energía, muchísima fuerza a todos vosotros y toda la gente que, aunque no esté aquí ahora mismo en esta plaza, estaría. No solamente la gente de Castro, sino de muchísimos sitios, de muchísimas personas que sabemos que nos están mandando aliento y toda la ayuda que ellos piensan que puede servir para esta causa. Castro del Río es un pueblo que nos está demostrando una solidaridad tremenda y además no solamente por el hecho de que nos conozcan a nosotros y conozcan a nuestros hijos, que eso importa claro que sí, sino porque la gente se está dando cuenta de que hay problemas mucho más allá que las leyes como ha dicho el manifiesto que agradezco a, a, la, a la gente que lo ha redactado lo que ha dicho las leyes no Pueden ser legales, pero no son justas. Hay una realidad y es que tenemos que mejorar nuestro país y tenemos que mejorar nuestras leyes y tenemos que mejorar a los políticos. Salva el pueblo, salva el pueblo, el pueblo. Nos dice que está fuerte y sereno porque su pueblo y mucha más gente y su pueblo está con él. Muchas, muchas, muchísimas gracias. Que sepáis que si todos en la familia estamos medio enteros, estamos mañana, tarde y noche pegados al ordenador, visitando gente, llamando a miles de puertas, es porque vosotros estáis aquí con nosotros. Muchas gracias. Una petición. Voy a hacer solamente una petición más. Por toda la gente que, que no puede estar aquí, por toda la gente que sea como sea, está sufriendo, por de una manera o de otra luchar porque nuestra sociedad sea mejor yo quiero, por favor, os pido Castro del Río, porque os pido Castro del Río, que todos gritéis fuerte una frase que nos enseñó nuestro hijo, y que dice mucho, y que sirve a muchos y a todos, y que por favor después guardemos un minuto de silencio por todas las personas que están sufriendo injusticia, eso es lo último que os pido a mi hijo, y yo no voy a cantarla desde aquí solamente voy a decir lo que es yo sé que hay muchas mujeres y hombres que nos han acompañado y nos están acompañando cada día a las nueve de la noche y esto le ha llegado. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo.